Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo agregar un archivo de audio a la barra de tarea. El archivo puede estar en cualquier formato, mp3, web o cualquier otro. Es algo extraño, pero puede que a alguien le dé mucho uso a un archivo concreto. No sé, se me ocurre que tenga alguna canción favorita o algo así y la reproduzca todos los días. En esos casos puede que le interese tenerla en la barra de tarea. Vamos a ir a un archivo de audio. Este por ejemplo vamos a ir a mostrar más opciones porque tenemos que crear un acceso directo. Una vez creado, pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón. Vamos a ir a propiedades esta vez. Nos situamos en el campo de destino y hacemos un clic. El cursor ya se ve ahí si se fijan bien. Vamos a ir a la izquierda del todo. Yo os recomiendo hacerlo con la flecha del teclado. Escribimos explore. Y vamos a pulsar espacio para dejar un espacio, obviamente, bien. Ahora le vamos a dar a aplicar y a aceptar. Esto ya lo podríamos arrastrar a la barra de tareas, pero se le ha quedado este icono, que es una carpeta, y eso no está apropiado para un archivo de música. Así que vamos a pulsar con el botón derecho y le vamos a dar a propiedades. Ahora en propiedades vamos a cambiar icono. Aquí aparecen muy poquitos, en este caso... Voy a poner aquí una X, da igual lo que pongáis, le damos a aceptar, nos da un error, le damos a aceptar y ahora sí que aparecen casi todos o todos los que deben de estar. Bien, vamos a buscar este de audio, de música, le damos a aceptar, aplicar, aceptar, ya hemos cambiado el icono y ahora sí lo podemos arrastrar y si hacemos un clic sobre el archivo pues se reproduce. Nada más, muchas gracias por la visita, que tengan un buen día, chao, chao.